¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos? Y hoy les traigo un nuevo video con una puerta del baño super cool que tengo ya Y pues vale, chicos, pues... hace un calor que ni te lo imaginas, tío Si el calor fuera una persona Esa persona... Se hubiese muerto de calor Y vale, chicos, pues en este día Me estoy muriendo del calor Por eso no voy a volver a subir video Bueno, chicos, pues sinceramente este video ya yo me lo estaba planeando desde un montón y no sé por qué no lo subía pero lo terminé subiendo y pues vale chicos pues en el día de hoy hace un pequeño reportaje del clima aquí en donde vivo hace ¿Qué es esta mierda maldita cosa es no manches debe estar desactualizado el 36 grados con razón, me estoy asando, tío. ¿Me ves cara de minso, Colombia? Sí, puto. En serio, no manches. Con nubes. Así nubes. Ya y hasta nubes Ay, ¿ah? hasta puñete las nubes El clima es nubes y sol No está despejado Puta mierda Hasta Dubai está más frío Sí, sí, sí, Bogotá 18 Este es un día cálido en este país Y vale, chicos Pues en este vídeo de hoy Que ven, el abanico está apagado Por eso me estoy muriendo más del calor de lo normalmente ¿Sabes qué? Aunque se entre la huya, voy a abrir esto Vale, chicos Pues en este vídeo solo les quería avisar de unos de un una pequeña cosa que pasó y vale chicos pues no no esto no lo voy a hacer que, es, que en un video que nos voy a comenzar a lanzar papelito y terminé tomando la cámara entonces no otra vez entonces pues en el video de hoy ¿Qué? en el video de hoy pues voy a hablar sobre un tema de Trap Infinite. Que ya más o menos me intenté decir el nombre. Ay, Dios mío, ¿por qué me distraigo? ¿Por qué cojo las cosas que tengo acá? ¿Sabes, regla? No me importas que te den por el lugar oscuro donde no hay sol. Aunque no lo tienes. Hello darkness, my old friend. Come to talk with you again, creeping. Y vale, chicos, pues en el vídeo de hoy vengo a hablar de Trap Infinite. Que sinceramente el nombre es muy difícil para aprender, me rasca la pierna. Y pues vale, hoy voy a ver un tema. Trap Infinite, sinceramente, no es un nombre que atraiga tanto de paso yo quiero hacer la temática de eso por cierto si sí me corté el pelo ya me estoy desviando el tema el nombre el nombre de la canción ¿no el nombre incluiría solamente trap y no incluiría lo que vendría siendo el dubstep, el drum bust el... el montón de canciones, la electrónica, bueno, el electrónica un ya me entiendo entonces vale chicos pues decidimos cambiar y pues vale, hace un calor de la hostia, por eso estoy usando. Pues vale, chicos, pues como les iba diciendo, le voy a cambiar el nombre. Se lo voy a cambiar, no sé a cuál todavía no hemos pensado. Y tiene que ser un nombre que a ambos les guste. Por ejemplo, si yo le pongo Spotify y a él no le gusta, pues no puede ser. Le tendremos que buscar otro a que los dos les guste el nombre. Entonces, vale, chicos, esa era la, el vídeo. Información que les quería dar. Hoy, por cierto, el próximo vídeo va a ser de eso: del Trap Infinite o del nombre que se va a ocurrir más tarde. Entonces, nos vemos hasta la siguiente. Ay, puta madre, ahora me pondré a editar. Entonces, por favor, mándenme sus fuerzas. Que no quiero estar sentado en esa puñetera silla con estos calores. No vivo en un lugar especialmente frío. Suscríbete a este canal si te ha gustado el vídeo. Eh, comparte el vídeo, dale a like Y pues vale chicos Un besazo Y adiós